Hola amigos de Sonusbit TV, estamos aquí con otro video más y hoy les voy a enseñar una técnica que se usa que es la técnica del docking y que es el docking, bueno es el reemplazo del sidechain pero bueno vamos a ver cómo se usaba el sidechain y para ello vamos a insertar un compresor que era la forma antigua Vamos a utilizar este, el Glue Compressor, a la pista del bajo, donde tengan ustedes el bajo. Y aquí teníamos la opción del sidechain. Aquí vamos a renombrar mejor las pistas. Vamos a ponerle Drum. Para poder seleccionarlo mejor de aquí. Aquí está, Drum y la ecualización pues simplemente quiero filtrarlo que sea por debajo de los 200 Hz, porque ahí es donde está el kick. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque miren, este group tiene no solamente el kick, tiene más este, percusiones, vamos a escuchar. ¿Ya vieron? Entonces, este aquí voy a filtrar que nada más sea por debajo de los 200 Hz. Es más por debajo de los 100, de hecho, quiero que nada más utilice esto, otra vez. Muy bien, y lo que vamos a hacer a continuación es bajar el ataque, que sea un ataque inmediato, una autoliberación rápida y un ratio de 4, es decir, entran en 4 decibeles y sale 1, y cuánto vamos a comprimir. Muy bien, vamos a ponerle play. Casi no se nota, pero más o menos así funcionaba el sidechain. Tendríamos que agregar una pista de kick mejor. Vamos a insertar una pista de kick. Voy a poner pausa, ahorita regreso. Ok, ya agregué la pista del kick. Es un kick 4x4 común y corriente. Miren, aquí está el kick. Vamos a escucharlo. ¿Qué estoy haciendo? Ah, es que está en mudo. Ahí está, nomás que lo voy a mutear. Un término latinizado para eh, que no se escuche el kick. Y aquí voy a cambiarle en vez de drum a kick. Escuchamos. Bueno, no se escucha nada. Ahí está, ya le está afectando el el sidechain. Se supone que le está afectando, pero no está afectando nada. ¿Por qué no está afectando? Ah, no estaba activado el sidechain. Ahí está. poquito más de liberación. Ese me desagrada, no me gusta. Más liberación, no sé, no me gusta nada, no me gusta el sonido de Saiche vean nomás, qué horrible se oye. pero esta técnica ya no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Bueno, porque ustedes vieron que no me quedó perfecto. Vean que ya no me funciona como antes, no puedo eliminar ese sonido desagradable. Miren. El Entonces, para no clavarme con eso, voy a eliminar toda esta basura. Y lo que voy a utilizar es la técnica del ducking o del pato, el pateando, ¿no? pato pateando, para los que saben de inglés el ing a las palabras en inglés como run, running es correr, corriendo eh, ¿qué más? laugh, es de reír laughing, riendo, riéndose, riendo entonces dock no es un verbo pero es una palabra, entonces dock este, docking sería pateando pato, bueno ahorita vamos a ver por qué le llaman docking y aquí vamos a agregar el que utilizábamos al principio que es el kickstart de nicky romero este merengues y simplemente seleccionamos uno de estos cualquiera de estos ya nos está dando el sidechain y no necesitamos poner una referencia de audio escuchemos pero se sigue escuchando al al final no importa porque este es el que le da el que le quita ese sonido desagradable, el corte, ese es lo que se escucha así tan, tan desagradable. Ahí estás, perfecto, ahora con drops. Sin embargo, no me da muchas opciones, por ejemplo, yo quiero modificar este o este, no me da opciones. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es agregar otro, es el que más utilizo, el LFO Tool de XFair Records. Este merengue es porque ya me da más opciones, por ejemplo, de seleccionar esto, aquí darle una curvita, bajarle, es decir, tengo más opciones. Escuchemos. Y esa es la técnica del patito. Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, viendo otros videos, por ejemplo, el de Eric Krafman. ¿Cómo se apellido ese, ese apellido? ¿Qué estoy diciendo? <risa> ¿Cómo se pronuncia ese apellido? ¿Krafman? No, no sé cómo se pronuncia. Pero él recomienda el Shaper Box. Es un plugin mucho más grande. Consume más recursos. Pero tiene opciones muy interesantes. Y esperemos a que cargue. Y esperemos que no se me trabe la computadora. Vean todo lo que se está tardando. Voy a poner pausa. Ay, qué bueno que no se me trabó la compu. Y aquí, bueno, puedo seleccionar diferentes figuras. Miren. Y cualquiera de estas que selecciono, puedo elegir este, el tipo de corte. Miren, aquí puedo hacer este, una curva. Escuchamos. Ah, pero aquí tengo que seleccionar la rítmica. Es un cuarto. Este sonido es agradable al final. Eliminarlo, ahí está. Dirán, bueno, es lo mismo, carga más, ¿no? Eh, ocupa más recursos del sistema. Sí, pero miren, esta es la magia del Shaper Box, porque nos da la opción de elegir qué frecuencia queremos que afecte. Vamos a escuchar. Es decir, nada más quiero que me afecte los graves, los agudos del bajo, si es que tiene agudos, tiene algunas, algunos armónicos que le da como un sonido más crunchy al bajo. No quiero que me lo afecte, quiero que se lo deje ahí porque no afecta con el kick, no, no chocan porque no son frecuencias bajas. Entonces esto le va a dar mucho mayor fidelidad al sonido. Escuchemos. Ahora, sí. Ah, no esté es solo, perdón. Antes y después. Ahora, filtrado. Y por ejemplo aquí podemos bajar un poco la curva. excelente no bueno pues esa es la técnica del docking del patito pero yo prefiero llamarle docking ya sea, util, ya sea que ustedes utilicen el shaper box o el lfo tool de expert o el horrendo este plugin de nicky romero que ya casi no se usa hay otros vi eh, que está, se está utilizando el de vengeance es uno muy parecido no lo tengo pero bueno la idea es que ustedes utilicen el docking de esta manera ahora si ustedes no tienen ninguno de estos plugins no se preocupen porque en ableton live tenemos una, una solución den clic aquí y tenemos la opción de manipular este eh, modulaciones aquí lo que voy a seleccionar es este el volumen de la mezcladora track volume mire aquí está seleccionado track volume y aquí simplemente donde suen, donde sonaría el kick, vamos a poner unas líneas y podemos aquí crear curvas, ay. creo que era con control, o, ay, ahí está, con alternativa, ahí está. Aquí otra vez sonaría el kick, ¿qué estoy haciendo? y bueno vamos a moverlo esto tenemos un poquito de mayor este mayor control aquí pero es prácticamente lo mismo pero noten el corte Miren, vamos a quitarlo desagradable bueno pues simplemente hacemos esto Miren, aquí sería el, el corte desagradable, horrendo. Más o menos aquí. Lo malo de esto es que, si, si lo mueven mucho, este ya no queda perfecto, pero bueno. Qué horrible se oye esto. <ríe> es prueba de error, amigos. A ver en qué la cagando Ah, es aquí perdón aquí aquí sería ahí está eliminamos ese sonido tan desagradable el del cortecito y aquí por ejemplo podríamos mover un poquito más para atrás o menos es pues lo mismo es exactamente lo mismo pero sin plugins No sé ustedes amigos, pero personalmente a mí me gustó más, con control a borramos todo, a mí me gustó más este, utilizar plugins, por ejemplo el Shaper Pack. Y bueno amigos, pues eso es todo por hoy y los espero en futuros videos. No olviden suscribirse, voy a estar subiendo regularmente algunos tips al canal y nos vemos en la próxima. Chao.